Crujiente, suave o de algo rico. Tía Rosa siempre está creando nuevas recetas que conectan contigo por su rico sabor casero. Yo de verdad estoy muy ofendido contigo, Cintia. En serio, no puede ser que seas así de. Ay, y tú a veces la volteas al pobrecito beisbolista serio. Te estaba, ¿qué es lo importante? Buscamos cuatro respuestas en el tablero. Cosa a la que llamas dona. ¿A qué le llamas dona? Al pan. Vamos a ver si está. Sí, señor. Me voy con las mujeres. Mi querida Odalis, aparte del pan, ¿a qué otra cosa le llamas dona? Eh, las liguitas del pelo. Puede ser, estará en nuestro tablero. Sí, señor. ¡Oh! Sofía Escobosa, muy pensativa. ¿Qué, ¿A qué le llamas dona además del de pan y una liga para el cabello? Eh, la dona del salvavidas, cuando te avientan la dona. Ok. ¿No? Sí, a mí me gusta que me avienten la dona cuando me estoy ahogando. Y aunque no me ahoguen, que me la avienten. Vamos a ver si está... <risa> ok. Bien. Ahí está. Mi querida Roxana, para ganar la segunda ronda, cosa que le llamas dona. Nos queda una. El, la donde te sientas cuando tienes hemorroides. Son no como me digas, unas... que... Rocha. ¿Rochana? No sé cómo se llamen, pero no, tienen forma de... No me, no me rompas la imagen que tengo de artista tuya. no, pero cuando la gente no, le porque, está, sale... Porque el si mor... lo dices es porque alguna vez ya tuviste anginas del Sur. No, bueno, las, las donitas esas donde en los hospitales te sientas. Sí. ¿En serio? Que tu no, coche. de hecho, a la, a la gente... Le, ya sé, a la gente, a la gente le sale, a Natia que tengo le sale, y como tiene diabetes, le salen garapiñadas de ah, sí, azúcar. ¿no? De la a ver, vamos a ver si está... Sí se llama Donna. ¿La, ¿no? la Donna? Pues Sí, sí. Puntos para las mujeres. 130 a 0. Se está repitiendo la historia, muchachos. Nada más les aviso. Se está repitiendo la historia. Ok. Vámonos a la siguiente ronda. Juan Martín Jauregui o Dalis Ramírez a jugar. Mucha suerte para los dos. Buscamos cinco respuestas. En el tablero, los puntos valen al doble. ¿Qué hace una mujer cuando se le poncha una llanta? Odalis. Pues llamas a me un mecánico. Vamos a ver si está... ¡Sí, señor! Odalis. Ahora, el chiste, no porque estén jugando con el Vitor, tienen que contestar de una manera así como tú. Pues llamas un mecánico. Y está así. O sea, aquí el naco soy yo, Dali. Se me pega. Se me pega. Ay, si no, se les pega. Ya, la tra ya lo trae. Nada más les alboroto los naco que llevan. Ok. Sofía, dinos qué hace una mujer cuando se le poncha la llanta aparte de hablarle al mecánico. Le hablo al seguro. Vamos a ver si está. No. Sí, señor, ahí está. Roxana, ¿qué más hace una mujer cuando se le poncha la llanta? Pues le pides a alguien que pase por ahí que te ayude, ¿no? Vamos a ver, ¿estará? Sí, señor, ahí está. Cintia Urias, nos quedan dos respuestas. ¿Qué más haces si se te poncha una llanta? Sufriría, lloraría, así de. ¡Ay, mi llanta! Ay, esta le gusta, mi hacer. Llanta, no. Ya vimos que es bien es panchera. El drama. Ya vimos que le llora porque, por el mensaje y le llora por la llanta. Le llora por todo. Vamos a ver si está. Sí, señor. No eres la única. No, ok, Odalis, mal. para ganar la tercera ronda, ¿qué hace una mujer cuando se le poncha la llanta? Ay, pues la cambia. Ay, pues, wow. sí, hay que ser autosuficientes, wow. vamos a ver si está. 168, Señoras y señores Maestro Nuevamente La historia se repite Otra vez Después de haber ganado Después de haber alcanzado La gloria Miren Nuevamente están en el piso En la lona señor. ¿Qué va a pasar? ¿Se van a Van a hacer lo mismo? ¿Van a hacer la hombrada De ese rato muchachos? Nada más díganme por lo bien adobado. que se siente sacársela. Sí. ¿Perdón? ¿La espina? Ah, la espina. Ok. Señoras y señores, pues vamos a ver qué pasa en la cuarta y última ronda. Cuando regresemos aquí rapidísimo, así mexicano Mexicanos dijeron. Aquí en Mexicanos nos vamos a la cuarta y última ronda. Nada más quiero recordar cómo va el marcador. Sí, igual que ese rato. Las mujeres de Cuéntamelo Ya, 268 puntos. Los hombres en cero, igual que ese rato. Pero aquí viene la última ronda, en donde hace un rato ellos hicieron la hombrada de darle la vuelta al marcador. Vamos a ver si lo vu vuelven a lograr. Vamos a ver qué dicen las chicas de Cuéntamelo Ya. Le pido a Carlos de la Mota y a Sofía Escobosa a jugar. Los puntos valen al triple, así que mucha suerte. Buscamos cinco respuestas en el tablero. ¿Dónde brincan los niños? No terminó ella de escuchar la, la pregunta. Este... No terminó de escuchar la pregunta. Ok. Adelante, por favor. ¿Dónde brincan los niños? En un brincolín. Vamos a ver si está. No tengo la uno. ¡Sí, señor! Es la número uno. Me voy con las mujeres. Esto está muy duro. Aquí están sacando chispas este juego, no quieren perder como, no. No quieren u, perder u, como lo hicieron u. ese rato. Rox, ¿dónde brincan los niños? En la cama. ¿Estará Así. la respuesta? Sí, señor. Cintia Urias, ¿dónde brincan los niños? En los charcos. ¿Estarán los en charcos de Cintia urías Sí, señor. Odalis, ¿dónde más brincan los niños? Eh, brinca la cuerda. Vamos a ver si está la cuerda de Odalis. ¡Sí, señor! Sofía Escobosa. Para ganar. Para ganar, por fin. Ay. Y aprovechar la ventaja que ese rato no aprovecharon. ¿Dónde brincan los niños? Brincan en, en, en el piso. En el piso. Vamos a ver en si está bebeleche. en el piso. Lo saltan. Brincan el bebeleche. No está. Primer... ¡Primer Strike, strike. ¿Primer rocks, strike. ¿dónde más brincan los niños? Pues yo digo que en el recreo, cuando juegan... Vamos a ver si está en el recreo. Sí, sí, sí. sí, sí. No está, dos strikes, es momento de hacer Tinkba para el robo de puntos. Cintia Urias, para ganar, ya no pueden equivocarse. Mira, esto está, está muy nervioso. Ay Dios, le dejaron la responsabilidad. ¿Dónde? Brincan ¡Ay! los niños tus hijos? En los inflables ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estará ¿Albería? esa respuesta para ganar? No, el brincolín es el tumbling ¡Sí, señoras, señoras y señores! Hasta se me puso chiquita la piel <risa> Las mujeres, ahora sí, aprovecharon. Mi querida Cintia se puso nerviosa, le, su sí, le sudó, sudó todo. todo. Todo le sudó. Cintia Urias, te vestiste de gloria. Bueno, las cuatro se vistieron de gloria y la familia Barrera acaba de ganar, sí señor. Nada más quiero decir cómo está el marcador. No es, no es, por, no es por echarlos más a andar muchachos, pero 550 puntos a cero. Sin embargo, sí, señor. la familia Rodríguez se va a llevar 100 mil. 80, sí, más 20 mil por haber quedado Exacto. en segundo lugar en la familia Rodríguez. Sí, señor. Muy bien. Bueno, familia Barrera, muchachos, y o cómo era, Jaxi. Taxi, o cómo era. Jaxi, Lore y Rubén, acompáñenme al tablero de la suerte. Síganme. Vamos. Ok mi querida Lore, mucha suerte, tienes que pensar en el número que tú crees que tenga los 100 mil pesos en el tablero de la suerte, quisiera decírtelo Lore, quisiera, pero Diosito te va a iluminar, dinos tu número ahora, 9, 9, ¿estás segura? Todavía lo puedes cambiar Lore, todavía lo puedes cambiar Lore. Cuatro. cuatro. Cuatro. Ok, había elegido el 9. Y ahora dice que cuatro. Vamos a ver. Señoras y señores, entonces en este momento abre tu número ahora. ¡Sí, ¡Sí señor! Lore! ¿Habías escogido el nueve? A ver, vamos a ver cuál era lo que tenía el 9. ¡50 mil! No, pues muy bien, muy buen cambio de última hora. Qué buena onda. Oye, muy bien, en serio. Ay, Diosito Santo, en serio. Ok, ya, ya, ya. Tampoco te, te emocio, tampoco, tampoco te agasajes. Es la emoción, la emoción. Tampoco, mírala, mírala ya. Espérate. Es la emoción y me agarra la anal. Espérate. Bueno, ¿quién va a jugar? Cintia Urias y mi hija Yachiri. Ok. Cintia Urias. Urias. Urias. Bueno, allá le dice Urias. Cintia, sí, vámonos para allá. Vénganse. Muy bien, mi querida Cintia Urias, fuiste la elegida. Ya sí, vete sí. con tu a la cabina del silencio. Cintia, ya habías jugado las preguntas rápidas alguna sí. vez, ¿verdad? Mucha Varias suerte, veces. son 20 segundos. Ya sabes que son cinco preguntas. Mucha suerte, Cintia. 100 si mil pesos están en tus manos. Sí, sí, sí. Si sí, sabes sí. que si te equivocas, ellos no van a ganar 100 si mil pesos. O sea, nomás te estoy diciendo cómo está la cosa. Tiempo en el reloj y dice así. ¿Cómo te enteras de la llegada de un huracán? Por las noticias. ¿Qué se rasca un hombre con frecuencia? La nariz. Conjunto musical muy numeroso. La banda. Si dices Monterrey, ¿en qué piensas? En carne. Payaso famoso de México. Cepillín. Muy bien. Mi querida Cintia, vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. Cintia, la primera pregunta fue, ¿cómo te enteras de la llegada de un huracán? Tú nos dijiste... Por las noticias de Sofía Escobosa a las 11 de la mañana. ¡Claro! Ay, ¡Muy bien! Ok, vamos a ver, la encuesta nos... Ay, espérate, sí, la encuesta nos dijo... <risa> <risa> <risa> ¡Muy bien! Ok, ¿qué se rasca un hombre con frecuencia? Tú nos dijiste... ¡La nariz! Como se nota que no conoces bien o sea, a los hombres. Pensé otra cosa, pero dije la nariz. Ok, también la nariz. Vamos a ver, la encuesta nos dijo... <risa> ¡40! ¡Muy oh. <risa> ¡Muy bien! Muy bien conjunto musical muy numeroso tú nos dijiste Yo no tengo la banda vamos claro, a ver la, banda, claro. la encuesta nos dijo 27 ¡Oh, no! no sí, son las bandas son numerosas Ahí tenemos una banda en mi colonia que sí y ahí son como 30 de la banda güey sí a me al record, ah a la perdón calladora. ah perdón Ok, si dices Monterrey en qué piensas tú nos dijiste en la carne la encuesta nos dijo 34, y la última, payaso famoso de México, ¿tú nos dijiste, Cintia? Sevillín, la encuesta nos dijo, 18, ¿Este ¿Este es Exacto. muy bien, pasa a tu lugar, por favor, vente para acá, corazón. ¡Vente, Yaxi! Sí. Ahora sí que Yaxi, sí, ya casi la, sin Yaxi. Sí. Mira, nomás te quedan 49 puntos. Lo hizo muy bien sin teorías. Mucha suerte, son 25 segundos, Yaxi. Sí. Son okay. cinco preguntas, ¿ok? Tiempo en el reloj. Y dice así. ¿Cómo te enteras de la llegada de un huracán? Por ¿Cómo? las noticias. ¿Otra? Por eh, en los mensajes de una noticia. ¿Qué se rasca un hombre con frecuencia? ¿En la cabeza? ¿Conjunto musical muy numeroso? Eh... Si dices Monterrey, ¿en qué piensas? En carnazada. ¿En qué? ¿Otra? Uh, Banda. ¿Payaso famoso de México? Platanito. Ok, se alcanzó a decir. ¿Alcanzó a decir? Platanito dijo. Ok, vamos a ver cómo nos fue en la encuesta. La primera, Jaxi. ¿Cómo te enteras de la llegada de un huracán? Tú nos dijiste. Por los mensajes. Vamos a ver. La encuesta nos dice, Yaxi. Sí. ¿Por qué? La primera era noticias, era la noticia la más popular. La que sigue: ¿Qué se rasca un hombre con frecuencia? Tú nos dijiste. La cabeza. La, la, la cabeza, ¿verdad? Ok, vamos a ver. La, la encuesta nos dijo. 30 puntos, muy bien. La siguiente: conjunto musical muy numeroso. Tú nos dijiste. Pues nada, nos dijiste paso, pero después nunca nos pasaste a decir tu respuesta, ¿verdad? Así que la encuesta, pues no nos dijo nada. La más popular era banda, que dijo Cintia, y la segunda era orquesta. La siguiente, si dices Monterrey, ¿en qué piensas? ¿Tú dijiste? banda. ¿En una banda? Sí, la banda de la Monterrey, la tracalosa es de Monterrey, ¿no? Vamos a ver si está. ¡No paches! La más popular era Cerro de la Silla. Ok, vamos por 19 puntos, Jaxi. Qué tranza con tu vida, Jaxi. Oh. Payaso famoso de México, tú nos dijiste... Platan... Ahora sí que el platanito se te ocurrió de última hora. Vamos a ver. Venga de ahí. Venga de ahí, mi querida Jaxi. Vamos a ver, 19 puntos, mil pesos. La encuesta nos dice... ¡Sí, señor! Gracias a las famosas de Cuéntamelo Ya, Sin Teorías, Sofía o Odalis, mi querida Roxana, gracias a los famosos, Ricardo Murray, Rodrigo Murray, Juan Carlos Barreto, Juan Martín, y mi querido Carlos de la Mota, muchas gracias. Esto fue Siete, chicas, de quiero. Pedro Pablo Rivadeneira. a tus órdenes. ¿Qué quieres con mi novia, eh?